Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Recuerde que puede ver una retransmisión de este programa de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por este mismo canal. Nos puede ver en nuestro canal de YouTube. Y darnos seguir en nuestras redes sociales Diálogo Matutino. También nuestro live streaming en la página de internet reditelevision.net. Bien, eh, ha trascendido que en los próximos días se esperan nuevos arrestos en el caso de Odebrecht. Aparentemente, más presos caso Odebrecht. En las próximas horas, la Procuraduría General de la República solicitará al juez que ordene más arrestos. Y eso sí que es una excelente noticia, ya que el país, señores, está sediento de justicia por este caso. Y como el todo el mundo está de acuerdo a unanimidad de que contrario a lo que dijo el procurador, no son todos los que están ni están todos los que son. Eh, no es posible de que la compañía Odebrecht haya manejado tanto dinero y que solamente se haya quedado a ese nivel. El presidente Danilo Medina pues está recibiendo mucha presión, presión local, sus amigos, empresarios para que no lo toquen. Presión partidaria del PLD. Los PLDistas no quieren justicia. Querían justicia, pero ahora se han dado cuenta de que esto toca los tentáculos más profundos del PLDismo y no quieren justicia. La oposición. Hipólito Mejía no quiere justicia porque esto afecta a sus amistades. Ni, el, ni Luis Abinader tampoco ni el PRM tampoco, ya que ha dicho que los encartados del caso de Odebrecht son presos políticos del presidente Danilo Medina. El gobierno de los Estados Unidos está ejerciendo presión para que, los, para que sean más los encartados en el caso de Odebrecht. Y vamos a ver unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, pero antes, vamos a ver esta foto, de la, la cantidad de pesos que ha perdido el presidente Danilo Medina, según el canal de noticias CDN publicar en el día de ayer. Miren al presidente Danilo Medina, miren la cara ahí, ahí se ve más gordo, en la mano derecha, y a mano izquierda, que fue la foto del día de ayer, pues le queda grande la chacabana al primer mandatario. El presidente Danilo Medina, pues, obviamente que está recibiendo presión por este caso de Odebrecht, y eso también se pone de manifiesto con las declaraciones que tiene el miembro del comité político, Felucho Jiménez, de que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente Danilo Medina? Miren, yo no me voy a reelegir. Cargan ahí atrás a Leonel Fernández, que es el próximo candidato del partido. A mí no, yo no soy candidato. Pero desafortunadamente, por lo que aconteció en las elecciones pasadas, pues ya nadie cree en eso. No hay credibilidad en, no la palabra del presidente Danilo Medina, porque no fue el que lo dijo, pero en, la, en, lo, en las declaraciones que diera Felucho Jiménez. Nadie cree en eso. ¿Tú crees eso, lo que dijo Felucho? Eso no lo cree nadie. Para que ustedes vean, señores, a dónde ha llegado este país. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía. Por los, por los primeros pasos que se han dado, son sumamente negativos. Te lo voy a explicar. Usted puede pensar que a mi compadre Roberto Rodríguez le hayan imputado, vamos a, decir, vamos a decir imputado, que tenía 100 millones y es un millón. Primer embuste. Segundo, que usted califique al presidente de mi partido, mi hermano Andrés Bautista, de que fue el que aprobó el préstamo y yo no estaba ni aprobó el préstamo. Segundo capítulo. Tercer capítulo, que metan en la, en la investigación, que es desde el 2000. 2 al 2004, 2000 al 2014 de acuerdo a la recomendación de Brasil ¿Usted cree que con esos parámetros podemos sentirnos nosotros convencidos de que eso no es un show? Cuando el azaroso senador de este, de este pueblo dijo que yo estaba en México hace seis años de eso y no le han dado nada a este, al dueño de Baní porque es el dueño de Baní Yo puedo estar satisfecho con eso No, yo estoy en contra de la... Ese es un futuro candidato a la presidencia de este país que ustedes están viendo ahí en pantalla, pueblo dominicano. Eh, este es un país que se ha mantenido en el círculo del retroceso. No hemos podido encaminarnos hacia el progreso. Entonces, miren, esto es un, la partidocracia tiene que entender que ahora mismo estamos en un punto de inflexión. Y ya con las redes sociales, el internet, la proliferización de la comunicación o de las telecomunicaciones, ya la gente maneja información. Entonces, para que no pase como en Estados Unidos, que vino un empresario, un magnate, y arropó a todos los políticos, en Macri, en, Amer en América Central ha pasado, pasó en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, la, lo, los principales actores de la política dominicana tienen que abrir los ojos. Y principalmente el PLD, que ha gobernado en los últimos, desde el no, 1996 hasta el 2016, en los últimos 20 años, el PLD ha gobernado 17 años. Entonces, el PLD no puede permitir que su obra de gobierno se vea empañada y que lo que la gente recuerde del legado del PLD sea la haitianización de la República Dominicana, porque la República Dominicana está llena de haitianos. Donde quiera que usted vaya, encuentre un haitiano y viven 10 y 15 en una casa en construcción. Y aquí se hizo un plan de regularización donde se gastaron cientos de millones de pesos y eso no sirvió para nada. O la corrupción administrativa, porque cuando hablamos del caso de Odebrecht, cada vez que usted pase por una autopista de esto, usted se va a recordar de eso. Entonces, eh, todos los políticos deben asumir el discurso de la corrupción. Deben ser los principales interesados en que se haga justicia. Deben propiciar el relevo generacional y deben abrir pasos a las nuevas generaciones que todos los partidos tienen gente muy buena, muy competente. El PRM lo tiene, el Partido Reformista lo tiene, el PRD lo tiene y el PLD lo tiene también. Entonces, mucho ojo con esto a los principales actores políticos porque si no van a pasar al zafacón de la historia como corruptos. Y no todo es sombras. El PLD tiene muchas luces que mostrar. Y vamos a dejarle esto como reflexión para que los mismos PLDistas que nos están viendo, pues, sepan de que si no hacen las adecuaciones que el pueblo espera, pues, su legado va a verse empañado por la haitianización de la República Dominicana, la era de la corrupción y la era de la falsificación. Aquí falsifican todo, el azúcar, el arroz, el pollo, la carne, el queso. Aquí ya nada se puede comprar. Entonces, lo dejamos con ese comentario, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos a escuchar los consejos financieros que nos trajo hoy nuestra invitada, la licenciada Lisbeth de Alaber y ella va a compartir con ustedes algunos tips que le pueden ayudar en sus finanzas personales, en sus ahorros y en alguna inversión que usted tenga planificada. Y también nos va a explicar cómo a la vez le puede ayudar con eso. No se vaya y en breve regresamos. Vamos a dejarlo en la pausa con este video para que usted reflexione sobre esto, de qué podría pasar si usted no le dedica tiempo a sus seres queridos y especialmente a su madre. Vámonos a una pausa.